un cambio de, de casa Una separación eh, Puede ser inclusive Un cambio de país Un viaje Entonces esté muy preparado para esto Signo de acuario Acuario en ocasiones eres bastante ofensiva, O ofensivo Eres una persona que es bastante sarcástica En algunos momentos baje un poquito ese sarcasmo Porque eso puede estar ocasionando problemas Y divisiones en tu vida personal Y no es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 Una consulta por videollamada Una lectura de tarot por videollamada La pueden obtener a me agregan al whatsapp 3156304823 O al 3206962816 Por medio de una videollamada Realizamos la lectura de tarot Pero todo es con cita previa Repito, con cita previa Cáncer Para las eh, Las bajo el signo de cáncer una semana de llanto para algunas, de sufrimiento, de tristeza, eh, discusiones en el ámbito laboral, discusiones en, la, eh, en el área sentimental. Eh. Cáncer, por favor, no tiene por qué llevar la carga de otros eh, signos de cáncer. Deje que cada uno tenga, lleve su propia carga. No se eche encima responsabilidades, cáncer, que no le corresponde. Eh. Cáncer también mucho cuidado con los odios, con los rencores que tienes, esos rencores, esos odios lo pueden llevar a tomar decisiones que le van a marcar para toda su vida signo de cáncer, por fin se abre la luz, por fin hay una esperanza cáncer para ti, después de tanto y tanto esperar, por fin se ve ese cambio que tanto anhelabas, ya será, hay una persona que se va a acercar a ti en el transcurso de esta semana, no te fíes de esa persona. Es una persona adulta, una persona alta, corpulenta. No te fíes de esta persona que no se acerca con muy buenas intenciones. Signo de cáncer. Es el momento en, de tomar la decisión. Signo de cáncer. Tome la decisión ya. Hágalo ya. Los que me están viendo, que están naciendo bajo el signo de cáncer, saben de qué estoy hablando. Tomen la decisión. No lo piensen tanto. Y es el momento de ser radical. Signo de cáncer Es bueno dar Pero cuando das, para recibir algo Signo de cáncer Y tú te has pasado dando, dando, dando Y no recibes nada a cambio ¿Verdad? Entonces por favor, signo de cáncer Es bueno dar, pero con moderación Y si no recibe nada a cambio Que no te cojan de payasito eh, Toma la batuta Y toma decisiones Signo de cáncer eh, Una unión familiar Un matrimonio se acerca muy pronto en un matrimonio por acá por este lado, signo de cáncer, de una persona muy cercana a ti. Número de la suerte, signo de Tauro. Eh, perdón, signo de Cáncer. 63, 36, 76, 36. Vamos ahora con los nacidos bajo el signo de Virgo. Y recuerde que usted puede tener su lectura de tarot personalizada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 consulta por videollamada una lectura de tarot por videollamada la pueden obtener contactando al whatsapp 315-630-4823 o al 326 9628 una lectura de tarot más personalizada todo por videollamada pero obviamente con cita eh, previa Virgo te sale inicialmente y muy marcado además el arcano de la aceleración el arcano de la aceleración Toma las cosas con calma eh, signo de Virgo Toma las cosas con calma no sea tan apresurado o tan apresurada que el afán no queda sino el cansancio dicen por ahí eh, hay alguien por ahí embarazado se de maternidad para las mujeres así bajo el signo de Virgo los caballeros por favor, caballeros del signo de Virgo, no está bien, no saben lo que está haciendo signo de Virgo. Y saben de qué estoy hablando los caballeros del de signo de Virgo que me están viendo en este momento. Toda acción tiene su reacción y cuando se obra mal no se puede esperar nada bueno, ¿verdad? Entonces es hora de eh, verlas tomar, aún está tiempo de enderezar el camino, eh, signo de Virgo Te veo muy rodeado de personas Rodeado de muchísima gente Pero solo, sintiéndote completamente solo eh, Mucho cuidado con la columna Signo de Virgo Muchísimo cuidado con la columna Con las fuerzas que vaya a hacer en los próximos días En esta semana eh, Cuídate mucho Signo de Virgo de un atraco De un robo Un robo a mano armada Un atraco con armas blancas mucho cuidado, cuídate, sé muy precavido y presta mucha atención por dónde estás andando, signo de Virgo, que se, se te está marcando mucho un robo, un atraco. Si no es para ti, es para una persona muy cercana a ti. Eh, no desespere, signo de Virgo, no desespere, que las cosas llegan a su tiempo. Eh, deja que todo fluya. Si usted es constante y paciente en eh, su vida personal y en su trabajo... Todo va a empezar a fluir. No humilles, Virgo. No humilles, que eso no te queda bien. Eso no está bien, Virgo. No presumas. Está bien alargar, pero sin hacer sentir mal a los demás. Signo de Virgo. Número de la suerte, Virgo: 3850. 3850. Vamos ahora con la lectura de tarot para las personas nacidas bajo el signo de. Tauro.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 Está bien tu imponencia, está bien que eres el macho alfa, está bien que eres el líder de la, de la, de la camada, pero en ocasiones se te va la mano eh, signo de Leo y te tornas a algo más que toda esa semana, algo agresivo signo de Leo. Cuide mucho esas actitudes, signo de Leo, sobre todo cuando hay niños en casa, signo de Leo. El, para las personas solteras, eh, signo de Leo va a conocer una persona muy interesante, una persona mayor que usted eh, se ve una bonita relación inicialmente, una bonita relación que puede llevar a una relación de pareja más adelante los que están comprometidos o comprometidas para los sign el signo de Leo eh, hagan algo diferente Leo, no se queden ahí en la rutina no se queden en lo de siempre signo de Leo, que ya saben que la monotonía cansa y aburre el signo de Leo, mucho cuidado con los niños signo de Leo, veo aquí un problema con un niño o una niña puede ser un hijo o una hija mucho cuidado con el signo de Leo cuiden los hijos cuiden los niños eh, problemas de salud eh, signo de Leo para una persona muy cercana a usted así pues que esté preparado o preparada que esto se va a presentar en esa semana que llega ve una semana eh, muy normal nada del otro mundo sin cambios significativos signo de Leo hay eh, eh, una semana donde va a depender mucho de su trabajo eh, más iniciativa en el trabajo signo de Leo también, también se te ven algunos inconvenientes en el trabajo signo de Leo con tu jefe inmediato signo de Leo entonces eh, es bueno que aportes un poco más en tu trabajo y que des más tú puedes dar muchísimo más signo de Leo eres un signo imponente, un signo líder entonces compórtate como tal signo de Leo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 De esa crisis, signo de Géminis. No, se enfoque, no, se embotelle Tanto en esa crisis, no, se embotelle Tanto en ese problema Entre más se embotelle, menos va a salir De ahí sí, Signo de Géminis, Géminis, un paseo al mar mar un río, a una laguna eh, Toma precauciones toma pre precauciones, como que esa carta no, precauciones, que no, esa no, no, fatal del todo, si no, se está advirtiendo algo, signo signo Géminis. Géminis. no, no, ejercicios Signo de Géminis para esta semana no, que practican deporte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 más 57, 320, 696, 2816 y más 57, 315, 630, 4823. Atrévete y déjate sorprender Libra, es el momento de regresar es el momento de regresar a ese sitio, a ese lugar que tanta falta había hecho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 Signo de Libra, número de la suerte 4777740, Esta semana va a tener mucho que ver con este número, pero no lo dejen para esta semana, se lo aconsejo que lo dejen para la semana venidera, porque esa semana definitivamente no va a ser eh, nada promisorio, nada fructífero en el área de los juegos. Vamos ahora con la lectura de tarot para las personas nacidas bajo el signo de... Pieces.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 hay algo que lo caracteriza es su tranquilidad su calma tomar las cosas con calma pero en ocasiones las toma demasiado con calma y está bien que su dios lo lleve y su dios lo traiga tampoco está allá piscis necesitamos una actitud más rebelde ante la vida si quieres alcanzar esos logros que esperan por ti en el signo de piscis entonces Toma la batuta y no dejes que las cosas sigan pasando. Es el momento de rebelarse y tomar la batuta del asunto. Eh, Piscis, te veo muy susceptible últimamente. Eh, no está bien que seas tan irascible, sobre todo en tu núcleo familiar. Eso te va a traer muchos problemas. Deja un poco la, eh, ser tan irascible, ser un poco tan, tan intransigente. Y es bueno, ya todo el mundo lo sabe, dialogar, eh, acuda al diálogo en los momentos de discusiones, en los momentos eh, donde hay altercados es bueno dialogar, eh, Piscis, Piscis, no se confía en las personas, no se confía en todas las personas, que por tanto confía en las personas, le viene pasando lo que le viene pasando y le seguirá pasando, signo de Piscis si usted no toma sus precauciones, no en todo el mundo se puede confiar signo de piscis, eh, veo nuevamente, va a ser una semana llena de altercados piscis, una semana con altercados, con diferencias, con problemas, pero prepárese para la semana, porque va a ser una semana muy difícil, se lo estoy diciendo, entonces que no le llegue de sorpresa signo de piscis, el curso que quiera hacer, o la carrera, o lo relacionado con el estudio, se le va a dar signo de piscis, se te va a dar lo que tanto viene anhelando, lo que tanto viene esperando, por fin. Se te va a dar o una beca o algo relacionado con el estudio, signo de piscis. Eh, lamento ser portador de esta noticia, signo de piscis, pero ese viaje no se te va a dar. Por ningún lado se le ve ese viaje que tanto ha luchado, que tanto ha querido hacer, pero no le conviene en este momento realizarlo. Porque todas las cartas le están marcando, en todo el tarot se le marca que no va a ser nada fructífero para usted este viaje. El número de la suerte, piscis 2948, 2948, está muy marcado. Vamos ahora con la lectura del tarot para los nacidos bajo el signo de... Sagitario